Bueno, saludos, soy el Banger. En esta hora les, les quiero eh, ayudar eh, con el problema de que ustedes quieren capturar la pantalla con un software determinado. Y a la hora de capturar, sale la pantalla en el fondo en negro. Entonces, lo primero que deben hacer es eh, suscribirse, luego activar la campanita para notificaciones, y así estarán al tanto de todos los videos que yo suba. Entonces, vamos allá. Resulta que vamos, eh, nosotros ejecutamos el software en este caso lo voy a voy a hacer la práctica con este que tengo aquí pues voy a iniciar esto desde cero para que bueno el software cuando nosotros lo abrimos sale así como está aquí entonces nosotros vamos a agregar algo, eh, una nueva configuración para capturar nuestra, nuestra pantalla Y en la parte de acá vamos a darle en capturar, captura de pantalla. Vamos a en agregar, vamos a poner un nombre pantalla. Añadir, hecho. Y aquí tendría que salir eh, el fondo de nuestra pantalla todo lo que yo estoy haciendo aquí, pero como ven, no sale nada. Eh, entonces, yo ya he creado un video eh, enseñando esto, pero eh, al 20% no les funcionó. Me, me enteré a través de los me gusta. Y no me gusta que le andaba el video, entonces eh, decidí crear uno actualizado y, y para ser más preciso y más paciente a la hora de crear el video, debido a que uno se lo hace rápido por salir del paso y, y tener en cuenta de que a muchos no, le va, no les va a funcionar y, y eso es incómodo. Entonces, como pudieron ver, no funciona, entonces vamos a hacer la primera prueba. Miren, nos vamos a dar clic derecho aquí al inicio de Windows administrador de dispositivos y vamos a llegar a esta pantalla aquí pero en caso de que no puedan ingresar por ahí por, por lo que estén en un sistema operativo distinto a Windows 10 buscan la opción panel de control que en XP y en Windows 7 y Windows 8 es muy fácil encontrarla entonces lo importante es que lleguen a, a panel de control y una vez estén aquí en panel de control le, si les sale la opción así vamos a dar clic aquí en categorías grandes y vamos a buscar la opción que diga administrador de dispositivos es lo mismo que lo que hicimos ahora solo que por allá es, eh, es como usar un atajo y listo entonces no se les olvide la cuestión es que este error eh, sucede mucho eh, eh, pasa mucho en Windows 10 debido a que Windows 10 tiene muchos problemas eh, tienen que entender que un sistema operativo que está en actualizaciones y no ha, y no ha pegado muy bien en el eh, en parte en la parte de, comp de compatibilidad con los software pero Windows 7 por lo general siempre funcionan eh, con programas así Windows 8 entonces la gente muchos han quedado con Windows 7 pero yo decidí eh, andar con Windows 10 para enfrentar los errores y así solucionarlos y subirlos a YouTube bueno igual no nos podemos quedar en el pasado entonces ya vieron que no funcionó la primera opción, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar clic aquí en adaptadores de pantalla. Vamos a darle la opción, esta primera opción. Y a algunos computadores no van a tener estas dos opciones, van a tener solo una. O quizás tengan más. Pero en este caso, le van a, van a darle clic a esta, la primera. A la primera. O, o, o, o desactivan las dos. Pero primero hagan lo que les estoy mostrando. Solo en la primera entonces vamos a dar clic en este logo que está aquí nos damos clic derecho deshabilitar dispositivo estoy tratando de ir despacio para que nos vaya bien a todos damos clic en sí como pueden ver ya quedó deshabilitado vamos a ejecutar el software nuevamente Como pueden ver aquí no funcionó, ¿cierto? Bueno, Pero resulta de que... Ah, lo estoy haciendo muy rápido, no quiero irme rápido Bueno, pero resulta de que ustedes no quieren tener deshabilitado su, su... controlador de video y lo otro es que quizás a alguno no les funcione pero la idea es que no funcione a todos al 100% no quiero hacer video de que a uno, dos, tres eh, les quede fallando y, y ya, todo bien y no, no quiero que a todos les funcione, entonces... Si a alguno no le funcionó esta primera opción, que fue lo que yo hice en el primer video que creé, que subí a YouTube, o sea, si ven un video similar a este YouTube, lo subí yo, eh, y si la voz coincide. Eh, miren que funciona, que sale el fondo de lo que estoy haciendo, si abro algo acá, eh, aquí tiene que reflejarse, por este lado de aquí, lo que yo estoy haciendo, miren aquí en el fondo. Bueno, entonces, vamos a cerrar, y a los que no les haya funcionado esa opción, la idea es que no funcione sin deshabilitar el, el controlador de video, de video. Entonces, eh, vamos a activarlo nuevamente. A habilitar dispositivo. Vamos a ejecutar. Y como pueden ver, no no nos va a funcionar pero la idea es que no funcione sin deshabilitar el controlador de video si no les funciona con esta segunda si opción que voy a hacer lo dejan a, a como les haya funcionado la idea es que yo estoy tratando de que abarcar todos los problemas que les funcione miren que aquí como lo deshabilite dejó de funcionar entonces vamos a hacer lo que eh, les quiero mostrar desde hace rato que es la actualización de, del video que trae en, fechas anteriores, lo que hace que no eh, no se pueda capturar bien el, eh, el fondo de la pantalla es este programita que yo tengo aquí, este, este es un controlador que adicional que eh, impide que los, algunos software eh, capturen la pantalla entonces lo podemos quitar, igual mi, mi computador por lo general lo trae ya integrado no necesita el controlador, pero ustedes saben que todo se actualiza y toda actualización no es buena. Y en un sistema como Windows 10 tiene, eh, descarga mucha actualización y el sistema pone pesado y no es bueno. Entonces, nos vamos otra vez a administrador de video y eh, vamos a control, adaptador de pantalla y vamos a desinstalar este software que está aquí, este controlador de video que está aquí. No lo necesitamos, que es este mismo. Entonces vamos a darle clic derecho, desinstalar el dispositivo, vamos a dar clic, vamos a palomear esta opción aquí, vamos a darle clic en desinstalar, debido a que este, este, este, este eh, controlador se instala una vez nosotros eh, hayamos instalado el sistema en, en nuestro ordenador y, y se actualiza y se instala, lo otro es que algunos dispositivos no... Eh, no se les va a actualizar sino que ya viene actualizado debido a que lo compraron así en este caso debería de funcionar aquí debido a que ya lo desinstalen este es el segundo paso, nos falta el tercero si en este segundo paso no les funciona, no se preocupen que en el tercero les va a funcionar a todos a los que le funcionan al principio y a los que les funcionó eh, ahora en este segundo paso y en el tercero nos tiene que funcionar a todos, como pueden ver Aquí, miren que aquí está funcionando, ¿cierto? Pero les quiero mostrar otra cosa. Vamos a inicio, el clic derecho, administrador de dispositivos. Miren que aquí no deshabilité el, el controlador. Y, y, y ahora que lo habilite nuevamente después de funcionar y, y, lo, y lo, ahora no lo deshabilité. Solo quité el, el software, el controlador que les dije que cuando uno da clic derecho, él aparece aquí. Miren que ya no aparece. Y miren que aquí. Se ve el fondo, está funcionando. Eh, esta teoría la descubrí haciendo la práctica. Me tocó formar el computador y hace todo eso varias veces. Y después está seguro ahora sí crear el vídeo. Eh, por eso les pido que valoren el vídeo dándole me gusta, comentándolo y suscribiéndose. Bueno, entonces a todos debería de funcionar de funcionarles eh, este segundo método hasta aquí. Si no les funciona aquí, aquí ya viene el método final que ahí ya tiene que funcionarle a todos. Entonces nos damos, vamos a dar clic derecho, vamos a cerrar el software. Tengo abierto muchas ventanas aquí. Damos clic derecho otra vez, administrador de dispositivos. Háganlo con paciencia para que esto les salga bien, no hagan las cosas... A la ligera, entonces miren que aquí estamos. Eh, solo, solo hay uno. Entonces, que vamos a hacer? Vamos a dar clic derecho, actualizar controlador. Este es el método final. Vamos a dar clic en buscar software de controlador en el equipo. Porque en el equipo, pues resulta que en el equipo viene un software que es el que viene. el, el, el Miremos mejor el nombre del, del software que está aquí que es el que viene predeterminado. Miren, este adaptador de pantalla básico es el que siempre funciona en todo este adaptador de pantalla básico, este que está aquí. Este viene eh, por defecto en el sistema y ese es el que nunca debe de, fal de faltar. Quizá en el, en el sistema que ustedes tengan no se llame así, pero él va a estar ahí, va a estar allí eh, guardadito. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a dar clic allí y van a darle clic en siguiente cerrar, cerrar aquí y quiero que se me vaya cerrado cerrar el video y vamos a ejecutar otra vez esto Como pueden ver aquí funciona, con ese adaptador nos va a funcionar a todo. si ponemos el adaptador, eh, si instalamos el adaptador eh, básico que trae el sistema, con ese nos va a funcionar a todo. Bueno ese es el tercer paso, y si en caso de que no les haya eh, funcionado, porque sería muy raro, eh, véanse los tres pasos nuevamente y háganlo tal cual como les estoy mostrando. Bueno eso ha sido todo, por hoy. no olviden suscribirse y comentar el video, chao.